Hola, hola, bienvenidos. ¿Cómo están? Aquí nuevamente Ana Avani queriendo compartir con ustedes las buenas noticias que vamos a tener para el mes de julio. Así que vamos a comenzar, como ustedes saben, nuestra revista eh, de metas mensuales. Aquí van ustedes a encontrar lo que son eh, los kits de, de inicio, los kits que ustedes pueden utilizar para promover el negocio y así pueden inscribir a personas. También van a encontrar entrenamientos, eh, bonos que están, eh, pues, diseñados especialmente para que usted como empresaria eh, se los gane, los trabaje, se los gane, los comparta y que otras personas también puedan hacer lo mismo. También vamos a encontrar el programa de fidelidad que es el programa 360 donde cada una de las empresarias nuevas eh, van a poder ganar eh, premios por eh, recibir esos entrenamientos básicos para su negocio. También vamos a hablar hoy día de lo que es la revista eh, de metas mensuales Especialmente el contenido que tenemos es eh, el cliente preferido ya que aquí ustedes pueden tener la oportunidad de inscribir personas o de que el cliente se suscriba como cliente preferido eh, sin, sin tener que ser un vendedor en caso que la persona no quiera para que pues ustedes pueden ver tienen el 25% de descuento asegurado. ¿Verdad? Es ofertas especiales para los que son eh, eh, clientes preferidos y también lo único que tienen que pagar son 10 dólares. A cambio de esos 10 dólares van a recibir este bello eh, obsequio que incluye lo que son muestras de productos más un eh, cupón de 5 dólares para su siguiente compra. Así que, ¿qué les parece? Por favor comportámosle esto a nuestras eh, empresarias para que se lo sugieran a sus clientes. También vamos a hablar acerca del de kit que tenemos acá de inscripción, tenemos un kit para cada uno de los presupuestos de cada una de las personas, lo que tenemos acá incluye eh, la papelería, como son los catálogos de ofertas mensuales, el catálogo de la colección completa eh, primavera-verano y también tenemos lo que son un paquetito de muestras más su página web, esto le va a permitir vender en línea, así que eh, aparte de eso usted va a poder elegir, entre una de estas tres opciones, cuidado de la piel, eh, lo que son las fragancias y el cuidado corporal. Cada uno de estos paquetes está valorado en 100 dólares, así que usted está recuperando prácticamente lo que es eh, la inversión. También acá vamos a tener una segunda opción, lo que es el kit de 35 dólares. Le va a incluir la misma eh, papelería, le va a incluir muestras, su página web y le va a incluir dos fragancias. Las dos fragancias pueden ser iguales o pueden ser diferentes. Así que eh, la persona que lo vaya a elegir puede tener ese beneficio desde el principio donde va a elegir las fragancias que quieren. También eh, tenemos una opción para las personas que no tienen mucho presupuesto para iniciarse y es el kit de 15 dólares. Con 15 dólares la persona va a recibir lo que son eh, también el catálogo de temporada, eh, la revista mensual eh, de metas mensuales, la revista goal Va a recibir el catálogo de ofertas, va a recibir lo que son eh, muestrecitas y va a tener pues la... La oportunidad de recibir una de estas dos fragancias valoradas en 45 dólares. También vamos a encontrar acá... Que tenemos un kit gratis y esto es para las personas que hayan inscrito a alguien el mes anterior, tienen el beneficio de haber ganado uno de estos kits y el cual van a poder utilizar para inscribir a una amiga o alguna persona y así de esa manera puedan comenzar a formar su propio equipo de empresarias. Así que bueno, recapitulando los beneficios que vamos a tener y que vamos a estar trabajando, déjenme contarles que tenemos el bono de productividad y este se puede ganar de manera ilimitada y, y está basado en nuevos ingresos. También tenemos eh, 50 dólares por nombrarse como promotor certificado dentro de los primeros 60 días. O sea, si la persona es nueva y, se, y trae seis amigas y las seis amigas se activan y logran vender $2,250 pagados a la empresa, van a poder ganarse también este superbono. También las personas van a poder ganarse lo que son Bonos por incremento de venta. Así que no tan solo eso, tenemos lo que son los bonos por activación de personas. Esto significa que dependiendo del kit que la persona elija, van a poder ser los bonos que se van a ganar. Pueden ser 40 cash, 20 cash o 20 a crédito aquí. Esto va a depender de la categoría del kit que se haya pues elegido. También se trata pues en un 100% de invitar personas, ¿verdad? Que formen parte de su propia organización, pero recuerden la base de todo esto es el aprendizaje. El programa 360 les garantiza eh, pues prácticamente premios por educarse, pero sobre todo una mejor comprensión del programa. Eh, de ventas y de desarrollo en liderazgo. Así que están invitadas y espero de que este eh, video lo podamos compartir con todas las nuevas empresarias que tenemos. Así que bueno, vamos a continuar y aquí ustedes van a encontrar de una manera más desglosada lo que son los bonos. Si usted es nueva o si está eh, queriendo desarrollar un equipo, es muy importante que esta revista pues la vean, la lean, la estudien para que de esa manera podamos entender los reglamentos y eh, los requisitos que se necesitan para desarrollar un equipo exitoso. Así que, ¿qué les parece? Aquí las personas se trata de eh, que, que nos impulsemos unas con otras y sobre todo que nos apoyemos para que todas ellas, que son nuevas, puedan ir creciendo. También vamos a encontrar aquí de una manera más clara lo que son los bonos de productividad. Espero de que se tomen el tiempo de ver esta revista porque en realidad esta revista es el corazón del negocio. Si cada mes la estudian, cada mes hay metas y si se cumplen es que decir que el negocio va eh, por muy buena dirección. Así que bueno, aquí como pueden ver, estos son los montos según los títulos que las personas tienen y si estos montos son... Eh, son alcanzados, pero basados en nuevas personas, los bonos de productividad que están aquí al lado izquierdo se van a ir duplicando, triplicando las veces que se, se alcancen los niveles requeridos y esto va a ser basado, como les decía, en nuevas personas, o sea, en personas que están entrando a su organización. Así que buenas noticias para todas las chicas que tenemos con más de tres meses de inactividad. La empresa les está haciendo un super regalo y se trata de una fragancia Kiwi Wild donde está valorada por $45. dólares. Esta la van a recibir al mes siguiente de haber hecho su pedido. Así que si hace su pedido hoy en julio, asegúrese de hacer otro en el mes de agosto para que le incluyan esa fragancia. Así que no deje perder esta oportunidad porque prácticamente se le está invitando y al mismo tiempo se le está premiando por eh, reactivarse nuevamente. Así que son, eh, son muy importantes que se lean las letras pequeñas porque aquí el requisito para reactivación son 100 dólares pagados monto A para que usted sea acreedora de esta fragancia. Así que aclarando esto continuamos y aquí ustedes también van a encontrar que tenemos un nuevo programa que se llama la canasta de regalos. Aquí nosotras como líderes tenemos la oportunidad de establecer retos a nuestras empresarias y una vez si ellas lo alcanzan, pues su regalo será incorporado en la orden que se realice, o sea, en el mes que la persona logre su reto. Así que eh, les aclaro esto para que ustedes también se tomen el tiempo de leer y puedan al mismo tiempo ir avanzando según la actividad que ustedes mismas vayan estableciendo, los retos que vayan estableciendo y el crecimiento que se espere con la organización. También aquí les quiero eh, compartir especialmente a todas nuestras superestrellas que les gusta la venta, porque hay unas que les gusta solamente la venta esto va dedicado a ellas en especial, pero claro, compartido para todo el mundo. Y es que este mes, a las personas que no quieran pagar su envío, eh, van, vamos a tener esta súper oferta, lo que es la fragancia Present con todo y el desodorante por $22.25. Y vamos a tener un súper producto que es la crema para piernas cansadas por $14.99. Lo vamos a tener para eh, las que quieran hacer más de un pedido en el mes, pues les conviene. Así que eh, si la venden, recuperan estos $14.99 y podrán pedir hasta cuatro veces sin tener que pagar envío o sin tener que agarrar nuevamente la oferta para no pagar el envío. Así que eh, se los aconsejo que se les, si la van a comprar, la compren a principio de mes para que le saquen el mayor provecho en todo, en todo el mes. verdad Así que también un recordatorio eh, a las que ya se ganaron lo que es el evento euforia o lo que están trabajando el evento Euforia, recuerden que esto comenzó en abril primero y va a terminar el 30 de septiembre. Así que aquí usted va a poder ganarse su evento Euforia. Este año se pretende que sea eh, eh, con asistencia. Eh, pues en vivo verdad o también eh, de manera digital porque las que no puedan viajar lo podrán ver de una manera digital y se van a premiar muchas categorías así que aquí ustedes las pueden ver mayor crecimiento de consultoras mayor acumulación de puntos mayor actividad de organización mayor desarrollo de liderazgo mayor crecimiento personal mayor compra personal así que todas estas características serán eh, Premiadas en ese evento, ¿verdad? Así que bueno, nuevamente acá, eh, esto hace referencia a lo que es el programa 360 y el programa 360 es el programa de… Eh, de fidelidad o en este caso vamos a decir de retención para todas nuestras empresarias que vean los videos y que se mantengan activas los primeros tres meses sin perder ninguno podrán recibir premios como por ejemplo fragancias cremas para el cuidado de la piel y maquillaje así que todo esto será eh, incluido en lo que son eh, sus pedidos para cuando lo realicen también vamos a encontrar de una manera general lo que son los diferentes club VIP, aquí podrá usted identificar su nombre si está en esta lista. En caso de que todavía no, es un buen momento que usted vaya pensando en formar parte de ese grupo. Así que bueno, súper, súper, súper noticias para todas nuestras empresarias que tenemos, ¿verdad? Porque este mes tenemos tres productos favoritos, lo que es la fragancia Amorel, Pasión y La Treasure. Vienen tres productos por 54.50. Estos si usted los vende. Los va a vender a 48 dólares. Estos si usted los vende. Los va a vender a 54. Y estos si los vende. Van a ser a 52. Así que usted saque papel y lápiz. Y haga sus números. Y vea cuántos paquetes. Va a poder transformar en dinero. En efectivo. También acá recuerden que el día. 9 y 12 de julio vamos a tener una superventa venta de lo que es cuidado de la piel verdad así que para las personas que les encantan las mascarillas de carbón lo que es el gel limpiador van a poder llevar las dos por 12 dólares y van a poder llevar lo que es el astringente más la crema humectante las dos piezas por 10 dólares recuerden que solo es el día 9 y 12 de julio se dan cuenta del por qué esta eh, revista es el corazón del negocio, es porque aquí uno como líder va planeando su mesa Así que ya saben, hay que revisarla y hay que sacarle el mayor provecho que se pueda. ¿Okay? Nuevamente el día 14 y 15 de julio tenemos otra super oferta. Así que mis queridas señoras, eh, las que tenemos venta de productos para bebés, recuerden que viene el dúo de champú y el dúo de crema por $11.50 cada set. Así que también vamos a tener la loción limpiadora por $9.50 el set. Así que ahora es cuando este, lo podemos trabajar. Ahora, también tenemos para las amantes a las fragancias de caballero, tenemos un super set de Skyline por $19.95. Recuerden, estas ofertas únicamente válidas el 14 y 15. Desde ya la invito a que vaya planeando lo que es su mes para que le saque el mayor provecho posible verdad Y lo transforme y lo duplique sus ganancias. Así que bueno nuevamente acá tenemos más ofertas así que como pueden ver en la empresa donde usted está es muy activa y está tratando la manera de que usted saque el mayor beneficio posible. Los precios que usted ve reflejados acá son precios ya con el 50% recuerden que este ese es una de las ventajas que tiene porque aquí se les está asegurando no solo el 50% sino el 100% de ganancia porque están llevando dos productos por el precio de uno así que ya saben a sacar el mayor provecho el día 23 y 26 de julio vamos a tener la crema reductora adivinenme a nada más y nada menos que 22 dólares el dúo y esta cada una de ellas este, está costando 45 dólares así como pueden ver un 100% de ganancias así que a transformarlo ahora ustedes saben que la, las cremas que estamos vendiendo más de la crema para las piernas cansadas y vean el precio 5.63 y cuánto cuesta 15 dólares. Así que aquí no solamente se está llevando el 50%, le están sacando el 100% de ganancia y si usted eh, se organiza lo va a lograr. Así que eh, no espero menos de usted a tomar papel y lápiz y hacer cuentas y a llamar a sus clientes, los que les saben comprar este producto, a llamarlo para que les puedan... Eh, generar esa compra verdad así que bueno más noticias bueno acuérdense que tenemos lo que son los puntos eh, premiados cada dólar que usted gasta es un punto y usted mi querida señora empresaria si usted está en el club de los 500 recuerde que cada vez que cierre con 500 pagados en el mes se transforman en mil mil puntos la van a acercar al premio que usted quiere así que qué le parece Muchas buenas noticias tiene la revista Gold, así que también antes de terminar quiero compartirle a usted que aparte de eso tenemos eh, las alarmas de oferta, así que como ustedes saben eh, voy a mostrarles acá. Todo este mes de julio tenemos lo que es el 50% nivel de ganancia sin mínimo requerido. Así que están invitadas a, a tomarle mucha ventaja a este mes. Así que, ¿qué les parece? Tenemos, eh, para que ustedes vean eh, a las líderes y a las que son ya consultoras que quieran eh, inscribir personas, bueno, con $75 dólares prácticamente le cuenta como una persona activa para que usted pueda poder cerrar, ¿verdad? Y pueda ganar los, los bonos de comisión. Así que, por favor, lea todas estas eh, indicaciones. Acá le dicen que para que la persona cuente como persona activa, deberá realizar el mínimo de $100 para poder eh, hacerse acreedora de las comisiones que su grupo, pues, eh, genere, ¿verdad? Así que esta, esto lo van a encontrar en su página de negocios. Así que, se los quería mostrar para que ustedes vean cómo está organizado este mes. Así que también quiero mostrarles a ustedes que eh, tenemos lo que son las ofertas que por cierto ya están por terminar. Eh, estas eh, se terminan el día de mañana donde tenemos lo que son las ofertas vean super precios, super ofertas donde usted eh, siempre revise lo, lo, por favor lo que son los mensajes de textos o su correo electrónico porque ahí es donde le mandan las ofertas que vamos a tener ¿verdad? por tiempos limitados así que por eso les hago mención de esto y a las que tienen puntos por favor mis queridas señoras a las que tienen puntos Recuerden que este mes lo van a poder canjear eh, por los premios que ustedes quieran. Tenemos premios rebajadísimos y también ustedes van a tener más y más ofertas porque aparte de lo que ya les mostré, este mes eh, vamos a tener lo que son los tríos de productos por estos super precios. como pueden ver entrando a su página de negocio van a poder encontrar ustedes muchísimas más ofertas, más de lo que estamos acostumbrados a ver, así que ¿qué les parece? Eh, tenemos tantos y tantas cosas que compartir que pues no quería dejar pasar, así que por eso les estaba mostrando y espero de que les haya gustado esta presentación y la puedan compartir con el resto pues de sus chicas, gracias por conectarse y en estaremos hablando pues nuevamente, deseo éxitos en este mes, bye.